Buenas noches, bienvenidos a los conjurados. En esta ocasión nos acompaña el senador de la República, Alejandro Armenta. ¿Cómo estás, Ale? Gracias, Erika. Gracias a ustedes, gracias a los conjurados por esta oportunidad. De Se nos llevó la otra vez. Sí, sí, ya ves. Bueno, es que estas sola es la tercera, la segunda, la primera, la cuarta. Pues, la tuya es la segunda. La segunda. Fue ya, ya, ya, no, ya, ya quédate pues ahí. Ya, ya que todo esté bien, a nadie le deseamos que... Uh -huh. Oye, pero contagios. no has tenido ninguna repercusión de COVID ni nada. No, no mira, ¿Te veo bien? en la primera sí tuve un poco de problemas, sobre todo taquicardia, fíjate, a mí me uh -huh. afectó con taquicardia, pero se fue desvaneciendo, fui teniendo los tratamientos y bueno, procuras los cuidados, la alimentación... Y, y estarte checando principalmente la presión, ¿no? uh -huh. Es aquí donde, de alguna manera, la vida te pasa la factura y dices, yo me he portado bien, la alimentación, el sí. ejercicio, bla, bla, bla. El ejercicio es fundamental, sobre todo, ¿no? Para para estar en buenas condiciones, ya, pues, ya, ya voy a cumplir 53 años. Es lo que Ay, es oye, musical. estuvo apenas a de acá y dijo, voy a cumplir 69 y es la veo entera. Gran, es una gran guerrera. La y no la veo que... entera la señora, no te quejes, No me quejo, favor. no, no, no, bueno, Erika, es que nosotros podríamos hablar de nuestras infancias políticas. Ajá. sí, claro. Uf. <risa> ya son no, varias décadas. No, pues, eh, sí, ya, ya, ya lo <risa> bueno, ya, Bueno, yo, tú no, yo te conocí muy niña. Ah, acuérdate en que quedamos, que sí, me llevas 15 sí, años. 20, quedamos. Ah, 20. Sí, 20 años. 20 años ¿eh? Eras entonces, una bebita cuando yo andaba ahí. Sí, dando ya andabas. Data políticamente él, en la Ya eras ahí. Sí, ya eras el alcalde ahí. El alcalde. El joven alcalde. El niño presidente. <risa> el niño presidente, o sea, presidente ¿sí el niño así presidente, te decía. ¿no? Sí, el niño presidente. Wow. Pues imagínate, 21 años, ¿cómo no? ¿Cómo no? Alejandro Armenta, hay muchos temas de los que quisiera platicar, quisiera preguntarte. A ver, fueron las elecciones el fin de semana, fueron elecciones extraordinarias, claro, son municipios pequeños, estamos hablando de Tlahuapan, de Teotlalco y de Miahuatlán, en donde Morena ni pinto. A ver, yo sí te pregunto esto. Eh, escuché apenas una declaración de esta tarde de Néstor Camarillo, presidente del PRI, en donde decía, bueno, es que estamos arrasando el PRI. Bueno, o sea, pues obviamente es presidente del PRI, pues tiene que hablar así, ¿no? Así como de, wow campanas al vuelo. Pero a ver, eh, lo cierto es que son tres municipios, son pequeños, pero también es cierto que al no pintar para nada, Morena, esto... Te quiero preguntar, ¿esto es un foco rojo para Morena? Es un decir abusados porque la simpatía, el que Morena arrasa, pues no siempre es, es cierto ni es válido como pasó en estos tres municipios. Bueno, qué importante el análisis que se debe hacer de una elección como esta, las extraordinarias, con una baja participación, no más del 35% de los ciudadanos. Hay 70 votado. casillas entre todos. Eh, eh, sí, ¿no? sin duda, Ajá, pues sin duda, Erika. Y recuerdo las elecciones del 2020 en Hidalgo y en Coahuila. Y recuerdo que por haber hecho un comentario eh, en autocrítica, siempre he procurado ten, ser autocrítico, eh, pues hubo observaciones contra mí por ello. Les dije en ese momento que... Lo que le había pasado a Morena en Coahuila y en Hidalgo, después de que en Hidalgo tenían, o teníamos como partido eh, las preferencias, que no se reflejaron las preferencias electorales en los votos, tendríamos que hacer un llamado de atención. Eh, con respecto a los procesos uh -huh. electorales ¿Qué tenemos que entender en Morena? Que es, eh, nuestro partido tiene siete años de tener vida institucional El movimiento que encabezó nuestro presidente de la República Pues tiene más de 20 años Pero el partido como institución siete años Y en ese sentido eh, hay que cuidar la unidad del partido eh, Es necesario entender que una cosa es la fuerza del presidente Andrés Manuel en campaña en el 2018, y otra cosa es la participación del partido que está naciendo, que se enfrenta a partidos con una historia, con un voto duro que sigue, que permanece, con afinidades: el PAN, el PRI, el PRD. El verde son partidos que tienen décadas, décadas, y que sin duda tienen una consistencia electoral que les da una expertise electoral que eh, nosotros en Morena debemos de aprender a competir, debemos de aprender a competir sin la fuerza que representa el presidente de la República. Entonces yo te diría, el primer requisito para competir en un contexto de esta naturaleza, es la unidad interna. Cuando tú desprecias la unidad interna, corres un riesgo de que eh, un riesgo que se llama en dialéctica, en ciencia política, unidad y lucha de contrarios. No es lo que a mí se me ocurre, es ¿eh? ciencia política. Unidad y lucha de contrarios es la suma de factores internos que te pueden hacer ganar o que ponen en riesgo una elección. Luego, la unidad y lucha de contrarios también se da en las oposiciones. Uh -huh. si, si tus opositores generan unidad, pues de entrada, ellos están compactando un sentimiento de posible triunfo frente a un proceso en el que podrían verte a ti como partido que gobierna en un contexto de desunión. No estoy diciendo que eso sea, estoy haciendo un análisis muy general, eh, Ajá. muy general, eh, lo que acaba de, su de suceder en, en Campeche, por ejemplo, en Quintana Roo, en Quintana Roo hay elecciones. Este año hay elección en seis estados de la República. Y es yo comenté, incluso en el grupo parlamentario de Morena, lo delicado que un cuadro fundador de Morena, como lo es José Luis Pech, senador de la República, que acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador, no haya sido eh, incorporado, que no se haya dialogado con él, y eh, eso lo hace. Que hoy sea el candidato Movimiento Ciudadano en el estado de Quintana Roo. Un estado que no tendría por qué tener problemas para el resultado electoral. Tal vez en el diagnóstico se vea el triunfo tan holgado que no les interesa o que no les preocupa que haya estos desprendimientos pero cuando vemos los resultados como los del domingo, ahí es donde asocio el tema uh -huh. de Puebla ¿no? Uh -huh. donde no está el presidente Andrés Manuel en la boleta y vas partido con partido eh, pues te das cuenta que no es lo mismo una elección con el presidente Andrés Manuel que una elección sin el presidente Andrés Manuel o sea, es un tema muy importante hay que reflexionar hay que tener capacidad interna para hacer autocrítica y hay que buscar consensos y construir la unidad yo me acabo de reunir hace un momento con, con el presidente Aristóteles del partido, uh -huh. es el dirigente en, de Morena en Puebla muy movido, ¿eh? es un chavo gira, muy movido, debo decirte que ha ido a tocar las puertas Qué bueno, ese uh -huh. es el papel de un dirigente dialogar con todos eh, busca a la gente, el gobernador busca a los senadores se reúne con los diputados, se reúne con los presidentes municipales, con los diputados locales, se reúne con los diputados federales, nos busca a mí. Me, ese es el papel, qué bueno. Y eh, en la, hace un rato también, el, durante la mañana, comí en la tarde con Claudia Rivera Vivanco Banco, uh -huh. en el marco del Día Internacional de la Mujer, que es mañana. Y, y, y esa parte de acercamientos son los que nos permiten entender que debemos de comunicarnos. Eh, de momento te reúnes con un compañero de partido y se enojan otros. Y eso, de, eso no lo podemos permitir en Morena, Erika. En Morena debemos de entender que todos podemos coexistir, que todos tenemos un rol, que todos tenemos un papel, que todos jugamos una, una tarea en la unidad del partido y que en ese sentido los adversarios, que no enemigos, los adversarios están afuera y, y en esa lógica creo que debemos de, de ver hacia el futuro. Y esta, esta etapa del 2021 que acaba de pasar al 2024, afortunadamente no hay elecciones en Puebla. Entonces todas y todos los que militamos o simpatizamos en un partido o en otro, tenemos la oportunidad hacia adentro de reconstruir de fortalecernos, de prepararnos como lo hace un deportista de alto rendimiento uh -huh. para la competencia eh, que se dará en el 2024. Pero ahora lo que tenemos que hacer es construir la unidad. Y eso es lo que creo, de verdad, con toda honestidad, que está haciendo eh, Aristóteles el dirigente del partido. Por eso, pues lo que acaba de suceder en estos tres municipios eh, donde hubo elecciones, pues creo que es una... Eh, es una lección para nosotros, no digo para la dirigencia, para nosotros porque es muy fácil cuando cuando hay triunfos decir yo triunfé y cuando hay una, un resultado eh, adverso decir perdió eso es lo más cómodo claro. eso es lo más simple, eso es lo más sencillo, ganan Ganamos cuando cuando cuando hay un triunfo, como ahora el Puebla, ¿no? Todo el mundo le va al Puebla porque va en primer lugar, ¿no? Uh -huh. Pero ¿cuántos se ponían la camisa del Puebla cuando no, no estaba en los últimos lugares de la tabla, no? Creo Así que esos es. son los temas que tienes que estar con el partido en uh -huh. condiciones adecuadas. Es decir, hay dos años... Bueno, un poquito menos de dos años, en donde tendrán chance morena de trabajar en la unidad, porque les hace falta trabajar un chorro, ¿eh? Sí, y mira, hay que decirlo también, el proceso de formación de la unidad no es por decreto y no... Es un consuelo, pero tampoco los otros partidos están bueno, muy unidos que digamos. Es creo, que, creo que no es correcto argumentar la desunión en otros para justificar la como falta nunca, de unidad en la ¿verdad? tuya. Yo siento que en el sistema político mexicano hay un, hay un momento de quiebre, ¿no? Uh -huh. Donde hay conflictos muy agudos en todas las fuerzas políticas. Pero en el caso de nosotros esto no debe de ser consuelo. Sería un error de nuestra parte que la desunión en otros partidos signifique consuelo para Morena. No debe ser así, desde mi punto de vista. Oye, pero ¿por qué? O sea, esto sí, es, es, sí está afectando a todos los partidos por igual, ¿eh? Se traen unas guerras intestinas brutales. ¿Por qué? Hay ciclos, yo creo, en la, en, en la, en la teoría de la la teoría cíclica de los partidos y de la vida social y política en el mundo. Eh, pareciera que los, las primeras décadas de cada año, de cada Ajá. siglo, eh, son de convulsiones. Por el año del Tigre, las algo grandes, así. Las grandes revoluciones se han hecho en las décadas de los 10, 20 y 30 de cada siglo. ¿no? Entonces, pareciera que es un, es un despertar ciudadano. Hoy estamos Dios. viviendo un despertar ciudadano y la era del conocimiento, donde el empoderamiento social se da a partir del individuo y la información que tiene a su alrededor. Eh, Francisco Castillo Montemayor, hace ratito lo estábamos saludando, fue el primero que se conectó. Saludos. Te, dile, dile lo que... Paco, no, bueno, comentamos de Paco, que es un gran líder, es un hombre que... Eh, ha luchado a favor de las causas de la, el cuidado del medio ambiente sin duda es un defensor de la naturaleza de es un experto en varios temas pero sobre todo el aprovechamiento del agua tiene una gran gran experiencia y yo en lo personal eso es pues mi amigo o así lo considero conozco a su familia y creo que es un hombre que le ha hecho mucho bien a Puebla, desde mi punto de vista de acuerdo pues ahí te mando salud lo que pasa es que hace ratito lo dijo pero en instagram ahorita estamos en Facebook, entonces, bueno, ahí queda, ahí está constatado. Mari Vadillo nos está viendo, Gala García dice saludos, eh, pres eh, presente es, dice saludos, estamos presentes y está muy buena la entrevista. Dana Hola. Suárez dice saludos senador. Hola. Danae, perdón, excelente entrevista. Eh, muchas gracias, Jesús Romero también nos está viendo. Chuchu. Dice, tiene razón el senador. Primera persona que veo que hace una crítica constructiva hacia el interior de él, un Movimiento de la 4T. Este, Fabián Gómez dice: Saludos al próximo gobernador. qué. tal? Saludos, Fabián. Lo van a acusar de actos anticipados de campaña. Sí, ¿verdad? No ¿no? No, bueno. No, hay campaña, ¿no? No, no, bueno, la eso, no, es, es, eso el... es lo bueno, eso <risas> es lo bueno. Saludos, Fabián. Miguel eh, Trujillo dice: excelentes observaciones, Figen. señor senador. Eh, Jesús Romero dice que nos comente del fraude que hizo en Guauchinango y pone con, con, con G de gato Guauchinango. ¿El fraude de quién? Lo dice comió? el reportaje lo hizo eh, eh, Mari, es Mari Mariloli Pellón. Dice, ah, fraude ya, ya. millonario en la notaría de Jicotepec. <risa> esa es una calumnia que hicieron en el 2010-12 sobre... Eh, en el un... Canal 3 te está sí, diciendo. No, pero eso, esa es una historia que inventó la fiscalía eh, cuando denuncié el, el, el saqueo fiscal por las APPs y las PPSs en Puebla, uh -huh. el, eh, que tiene que ver con el endeudamiento. Entonces, a partir de eso, eh, comentaron que cuando yo fui secretario de Desarrollo Social, imagínate, Ajá. este, había comprado terrenos para la compra. ¡Ah, ya me acordé! O sea, a ver, ese tema, sí. ese tema ya está ya está superado. Quiero informarles que la Fiscalía ya tiene tengo un escrito de la Fiscalía donde incluso se señala que no tengo ningún tipo de vinculación. Sí. Yo estoy sí. en la parte del perdón público. Me tiene que ofrecer un, perdón, la, ofrecer un perdón la Fiscalía por haber filtrado información, por haber utilizado información de manera incorrecta. Y eh, no, bueno, es un, es, son de las cosas que suceden cuando denuncias. Eh, eh, Puebla pasó de una deuda de 13 mil millones de pesos a una deuda de 50 mil millones de pesos. A mí no me gusta hablar de los muertos, pero yo hablaría de un gobierno que endeudó al Estado, lo denuncié siendo diputado y Ajá. por eso me hicieron esa persecución. Uy, ¿Pero hace cuánto tiempo fue eso? Uf, eh, ya, sí, sí, sí, sí me acuerdo. Sí me yo acuerdo. fui, ya ver. Uh, Todavía es? estaba el canal 3, el, el canal, 3, sí. porque antes era el canal además, 3. Además, no... Este, no no hay forma de que puedan señalar que yo cometí ese fraude, porque quien compra los terrenos para la reubicación de viviendas no uh -huh. era la Secretaría de Desarrollo Social, eran los ayuntamientos. Uh -huh. Entonces, el supuesto uh -huh. acto que me quieren vincular es por la compra de terrenos. Uh -huh. A mí no me tocaba comprar terrenos, pero aún así, aunque hubiera sido, la, los avalúos se dieron tres meses después de que yo dejé uh -huh. la Secretaría. ¿Cómo pude haber cometido un fraude uh -huh. con los terrenos cuando sí. yo había estado tres meses fuera de la Secretaría cuando se presentaron los avalos? Es todo un tema que claro que, claro, que se manipuló, pero que yo siempre sí. estaré dispuesto a aclarar. Bueno, y a Jesús Romero ya le respondieron, dice, dice, ¿por qué no investigas bien el golpeteo es chisme y es fake? Bueno, pues es que es, es parte de la, claro, de la farándula. Y no, que, y no hay que evadir, no hay que Claro, mira, llevo 32 años en la vida pública, ya la verdad, he estado tanto en el fogón. Eh, acuérdate lo que lo que comentaba un gran personaje en la vida pública en Puebla, Seo Melquiades Morales, que este, hay que ponerse una bolsa de hielo en la cabeza. Y también se acuerdan de esa, esa fábula que comentaba eh, don este, el exgobernador Toski, Alfredo Toski, de que hay que tener la piel gruesa. ¿No? Uh -huh. si, si tú al primer señalamiento Te doblas o te... O te, te, indignas, te indignas O te enojas no, no, tenemos, o sea, Hay que entender que quienes estamos en la vida pública Estamos sujetos al escrutinio Y si tú estás consciente Estás libre Y sabes cómo has actuado en tu vida Pues tienes que contestar y argumentar Y además estás obligado siendo figura pública A explicar uh -huh. Cualquier tipo de señalamiento uh -huh. Entonces, claro. eh, Y lo que viene es Ah, no, también. bueno, a mí me han inventado hijos, mujeres, este, propiedades. Uh -huh. este, es entendible que cuando estás en la vida pública estás sujeto, pero siempre es importante aclarar, decir las cosas, hacer... Eh, así como hay un derecho eh, humano a que te informen o a expresarse, tú también tienes el derecho humano a explicar, aclarar, eh, tienes el derecho de réplica, ¿no? Claro. Y cuando... Eh, el, algún señalamiento ataca tu moral, tu dignidad, tu reputación, pues también tienes derecho a actuar, ¿no? En claro. ese sentido. Sí, ya, ya, ya lo creo. Dice, ajá, dice, usted es de los principales políticos que más ha trabajado por Puebla, desde la trinchera donde se encuentre. Bueno, ya, ya te están defendiendo, ya te eh, están defendiendo. Es normal, bueno, o sea, sí. eh, así es la vida. A ver. Hay otro tema que ahorita está muy en boga, eh, recientemente la SEP Federal, pues yo una mala noticia, pésima diría yo, suspendió el programa de escuelas de tiempo completo. Esto es de que los niños salían a las 4 o a veces a las 5 de la tarde, la escuela les daba ahí como una, una comida y esto permitía de que pues, muchos padres, sobre todo también madres que trabajan y eso, pues ya regresaron un poco más tarde, por sus hijos ya comidos ya esto de verdad que es una aliviane las mamás que me están viendo lo sabemos o sea además ¡ay! de varios turnos o sea al final la escuela de tiempo completo Ajá. atiende todos los turnos exacto y aquí el punto es de que la federación lo quitó híjole no esto es malísimo la buena noticia es de que bueno el gobierno eh, del estado el gobernador Luis Miguel Barbosa dio a conocer de que este estos costos los va a asumir el gobierno con tal el gobierno del estado con tal de seguir esto este programa esto de qué de qué manera afecta a Morena te lo pregunto porque si sí es un golpe brutal a nivel federal de alguna manera eh, el gobernador Barbosa lo rescata pero eh, ¿cuál es tu posición al respecto ante una situación así? Es, es el gobierno de Morena, ¿no? Federal y estatal y, y parece ser que hay una visión diferente de algo tan serio y tan tan bueno, tan este importante como es la educación. Eh, sin duda, el tema de la educación es fundamental, Erika y a tu audiencia. Eh, escucho las mañaneras todos los días del presidente de la República y del gobernador. Hoy. El Presidente de la República comentó que le pedía a la Secretaria de Educación analizara en el presupuesto de nuestra escuela, la escuela es nuestra, que es un programa donde les destinan recursos a cada institución educativa para que ellos lo administren de manera directa, que no es la SEP. Ahora son los padres de familia, son los maestros los que administran los recursos, y se realizan tareas en las localidades que pudieran analizar el costo que representaría poder absorber el programa en escuelas de tiempo completo eso lo dijo hoy el, el presidente de la república, pero creo que en ese sentido y también lo, lo afirmé porque el propio gobernador la semana pasada ante el anuncio que hace la SEP el gobernador de manera oportuna, quiero decirlo logra dar atención ...a los 90 mil niños que vendrían siendo afectados en el estado de Puebla. Sin duda es una medida correcta que hace el gobierno del estado, así lo he dicho, hay que reconocer las acciones que se realizan... Y qué bueno que, que en Puebla exista una prioridad para atender la educación. Yo voy a estar atento en los próximos días. Vamos a saber cuál va a ser el planteamiento que hace la, la maestra eh, eh, Delfina, que es la secretaria de educación, con respecto a esta instrucción que hoy, hoy, el presidente de la República le hace en la mañanera. Hoy uh -huh. en la mañana le preguntan. Y en la propia pregunta que le hace un medio de comunicación al presidente, comenta el caso de Puebla y el caso de la Ciudad de México como dos ejemplos de gobernantes que, sensibles ante esta situación, con recursos propios, van a atender un problema de esta naturaleza. Creo que más que ver la eh, no, no un enfoque de descoordinación, yo te diría que es un enfoque de complemento. Hay estados de la República que dado su, dado su peso presupuestal, eh, pueden eh, atender estas necesidades. La Ciudad de México... Eh, el, el, la capital del país recibe recursos extraordinarios por el simple hecho de ser capital del país y el estado de Puebla, bueno al ser el quinto estado más poblado eh, sin duda está pudiendo tener con el manejo eh, en materia de eh, ahorro de recursos públicos pues el gobernador atiende un tema tan sensible, creo que es un muy buen punto por parte del gobierno del Estado de de acuerdo, eh, Isabela Parra dice, eh, saludos, excelente entrevista, Hola, Ay, pues muchas gracias, la. José Ernesto Conde, saludos senador, reconozco su institucionalidad y coordinación con el gobierno del estado y la federación, Fernando Mendoza Brito, saludos cordiales senador, eh, desde Huejotzingo. Ah, muy bien, mira, apenas pasó el carnaval por allá. Ajá, Jesús Romero dice, chucho. Pero otra vez Chucho, dice, otra vez Chucho. No, Chucho está con todo. Venga, eh. Chucho, venga, no dice, pasa nada. en concreto, qué, bene, qué, beneficio a usted, o sea, ¿qué beneficio usted ha traído a Puebla? Así de plano. Mira, los senadores y los legisladores, concretamente, no manejamos presupuesto. Chucho sabe que uh, en la división de poderes, el legislativo aprueba leyes el ejecutivo ejecuta, administra y el judicial se encarga de la Procuraduría de la Administración de la Justicia. Entonces, los beneficios que tiene un legislador son construir un marco jurídico correcto. Voy a poner un ejemplo, en el Día Internacional de la Mujer, como presidente de la Comisión de Hacienda, aprobamos una miscelánea fiscal donde eliminamos el IVA en todos los productos de higiene femenina. Eh, hasta el día 31 de diciembre las mujeres en el país eh, pagaban 16% de IVA en toallas íntimas tampones y todos uh -huh. estos implementos esa es una medida la otra es haber disminuido el impuesto sobre la renta en la comisión de hacienda para todas las micro, pequeñas y medianas empresas un ejemplo un empresario que recibe ingresos hasta por 3.5 millones de pesos un empresario el año pasado pagaba 31% por su, por ciento de impuestos, 31, es decir, un millón mil pesos. Bruta. De esos, de esos 3.5 millones, este año solo va a pagar 2.5%, es decir, 80 mil pesos. Esas son las cosas, pero si me dices, oye, ¿cuántas obras han traído? Espérate, el senador, los senadores, vemos la ley de ingresos del país. Los diputados establecen la distribución de esos presupuestos. ¿Qué hicimos? Logramos un ingreso en el país que permite que en Puebla se incremente el gasto en inversión en 7.200 siete, siete mil millones de pesos más de recursos a los 217 municipios de ramo 26 y ramo 28 va a haber 7.200 millones de pesos más. Puebla pasa de 92 mil millones de pesos de presupuesto anual a 97 mil millones de pesos, principalmente a los 217 municipios para atender seguridad, salud, y reactivación económica. Esos son los temas. Puedo hablarte de las reformas que hemos hecho a la ley, pero hay que revisar constitucionalmente cuáles son las funciones de un senador, de un diputado federal, de un diputado local. Y los únicos que administran recursos, que tienen dinero para poder ejercer eh, eh, recursos, pues es el gobierno federal, es el gobierno estatal y los gobiernos municipales. De acuerdo. Y con mucho gusto si me proporciona una, un correo electrónico yo le, o un okay. WhatsApp yo le hago llegar toda la carpeta de las leyes que hemos aprobado durante la legislatura anterior y esta legislatura como lo hago ah pues mira si quieres pásanos aquí tu con gusto, un correo eh, con gusto lo hago Jesús Romero y acá el senador te pasa toda la información y eh, Isabel Parra la educación es un pilar en el desarrollo de nuestro país, es importante apoyar este rubro, hay completamente de acuerdo ¿eh? sin duda, Fernando Mendoza dice, huecocingo Puebla le sigue con pasión Juan, eh, no, José Luis Luna Mendoza, es muy importante que el impacto en 90 mil estudiantes respecto a esta decisión lo que tú mencionabas Ale, sí. pueda seguir recibiendo los apoyos de manera directa o mediante un programa para que sigan apoyando la educación Cris Tello, saludos senador. Hola Cristín, qué gusto. Griselda Navarro, muy oportuna yes. la atención del tema. Camila Rangel, saludos al senador, es una persona que sabe escuchar y ayudar a los empresarios. Dice, He ayuda. tenido muchas reuniones con los empresarios, acabo de estar en Teciutlán, en Tehuacán, en Huejotzingo, también estuvimos aquí en Puebla, eh, Quiero en el tema de qué, qué hacemos, eh, hemos presentado la iniciativa para la reforma eh, y la recuperación del litio en nuestro país, es decir, son temas ¿no? uh -huh. que tienen que ver con la tarea de representación del de Estado ante el Pacto Federal. De acuerdo, eh, precisamente sobre, ahorita sigo leyendo porque te están mandando varios mensajes, eh, tocaste el tema del litio, eh, ya terminaste tu libro ya, de ya, litio, ya ¿qué se llama? La importancia del litio en México. A ver, ¿qué onda con, con el libro? ¿Cuándo lo presentas? Así, danos una, una síntesis de qué se trata. Es un rollo lo de litio en México, es súper importante el tema. Entonces, ¿Tú qué onda con el litio? Eh, bueno, eh, debo decirles que es una investigación que llevo tres años. Eh, lo primero que hice en el 2018 eh, eh, fue revisar qué es lo que estaba sucediendo con, los, con el desarrollo de las tecnologías. Lo que ha sido el petróleo, los hidrocarburos, el gas natural, en los últimos 100 años, lo es desde la década de los 80 con el desarrollo de las, de, de las computadoras, de las tablets, los teléfonos, los equipos de tecnologías. Eh, hoy el litio, que es un metal eh, blando, de alta conductividad eléctrica, junto con las tierras raras, Erika, los minerales estratégicos son los insumos que se utilizan para la industria aeronáutica, la industria aeroespacial, la industria eh, nuclear, la industria automotriz, eh, China, China, está concentrando, digamos, monopolizando prácticamente el 80% de los derivados de la litioquímica. La litioquímica es como la petroquímica. Quienes creen que del petróleo solo se extrae gasolina se equivocan. 2.500 subproductos de todo lo que está a nuestro alrededor se, se ocupa con derivados del petróleo. Y eh, estamos hablando de la economía primaria, secundaria y terciaria en el caso del litio el por ser un mineral un metal altamente el de conductividad eléctrico y ligero, se utiliza para la fabricación de aviones, de aeronaves. Eh, estamos hablando incluso de uso farmacéutico para tratamientos neurológicos. Estamos hablando de toda la aplicación. Tan solo la industria de la movilidad eléctrica en el mundo crece al 8% anual. El 80% lo controla China. Por eso China acaba de comprar la única concesión minera que, es, que está vigente, la de Bacanora Lithium en Sonora. Eh, Bacanora Lithium, que es una empresa canadiense, a esa se le entrega la concesión minera en el régimen anterior, ya están en explotación, le, le, le da de utilidad... O por la compraventa China a Canadá, 7.800 millones de pesos sin que el país reciba un solo recurso. Lo primero que hice en el, en, mil, en el 2018 fue obtener las 31 concesiones mineras que se entregaron. De esas 31 concesiones mineras, 8 están, en, están vigentes y una está en operación, que es esta. ¿Qué tenemos que hacer? Regular el uso, el aprovechamiento de litio. Presenté el 11 de noviembre del 2020 la iniciativa para elevar a rango constitucional. Si ustedes leen el artículo 27 constitucional, dice el petróleo y los hidrocarburos son, eh, serán eh, propiedad de la nación y para el desarrollo de orden estratégico. Bueno, ¿qué, qué planteé en ese momento? Que el petróleo los hidrocarburos, el litio sean considerados recursos estratégicos para el desarrollo del país. ¿Qué hace el presidente en el 2021? Toma la iniciativa y la amplía en la reforma eléctrica. Y entonces él ya habla del de litio, del cobre, del grafito, del cobalto. Okay. Y en Puebla hay. Entonces, es un tema muy importante. ¿De okay. qué estamos hablando? Ya, ya hablé un poco de los usos. En, Puebla, en México, en el país, podría haber... ...4.5 veces el valor de la deuda externa en litio. Entonces, ¿por qué si el litio hay en estas cantidades? ¿Por qué lo tienen que aprovechar en primera instancia China, eh, Alemania, Estados Unidos o Canadá? ¿Por qué tenemos que seguir siendo un país proveedor de materias primas... ...cuando lo que nosotros debemos hacer es de convertirnos en un país que suministre... Insumos derivados industrializados. Estuve en el Parlamento, en un foro en, con el Parlamento Europeo, y eh, la legisladora de España me decía, mira, senador, nosotros queremos invertir en México, pero queremos certeza. Y le dije, en México hay certeza jurídica, lo que no hay es permiso para hacer saqueo ya en nuestra nación. Yo estoy de acuerdo en Así, tu, así le decir. dije, con respeto, con trato, con dignidad. Le dije, tienen razón, ustedes quieren certeza, pero nosotros queremos que hagan negocio con nosotros, no que se lleven. Uh, el litio en un peso y nos lo regresen en dólares procesado. ¿Por qué no invierten en el desarrollo tecnológico, participan en el desarrollo industrial del litio y ganan ustedes y ganamos nosotros? Porque eso es lo correcto para una nación. Y les puse un ejemplo, bueno, varios ejemplos, les, les dije. Ustedes saben lo que hace Gazprom, lo que hizo Gazprom. Gazprom es como Pemex o como Comisión Federal de Electricidad. Así se los dije en el Parlamento Europeo, ¿eh? en, el, en el Zoom que tuvimos, ellos fueron al Senado. Gazprom es una empresa como Pemex, como Comisión Federal de Electricidad, pero es la empresa rusa de gas. La empresa rusa de gas lo que hace, lo que hizo después de la desincorporación de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas de Rusia a la a la Exurs, es que Rusia adquiere la deuda con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, Rusia pone como divisa para renegociar su deuda al gas. Ellos poseen el 25% del gas natural de todo el planeta. Nosotros sí. tenemos los yacimientos más grandes de litio. Si debemos 11 billones de pesos en deuda, ¿por qué no ponemos el litio como divisa? Claro. ¿Saben cuánto vale la tonelada de litio para aquellos que creen no. que no hacemos nada en el Senado? 1.150.000 pesos la tonelada de litio. Uf. Por eso es que... Como divisa deberíamos de poner el litio, uh -huh. disminuir la deuda, pagar la deuda externa y en lugar de estar pagando intereses de 650 mil millones de pesos ese Uy, dinero está padre. ese dinero debería ser para escuelas, para hospitales, uh -huh. para carreteras, claro. para freeways, para todo lo que hoy vemos y que nos emociona cuando vemos las imágenes de los puentes colgantes de China, sí. el Shinhansen en Japón, el <risa> Lasistower en en Chicago, Ajá. el Empire State en Estados Unidos, que no se les olvide históricamente lo que representa la acumulación originaria del capital. Uh -huh. ¿Dónde se da la acumulación originaria del capital durante la etapa de colonia en el mundo? No se les olvide la historia uh -huh. nos ayuda a recordar lo que pasó. Toda América, toda África y una parte de Asia, durante 300 años vivieron la colonia, la colonización. Claro. Europa se dividió al mundo. Claro. Y durante toda esa etapa, extrayeron oro, plata, minerales. Y todos esos países desarrollaron su poderío. Claro. Y durante todos esos 300, 400, 500 años... Todas estas potencias se desarrollaron a partir de la riqueza de nuestros países. Porque si ya lo hicieron en el pasado, hoy vamos a permitir que el litio, que es la llave de acceso entre las energías limpias y las energías fósiles, continúe. Esa es la lucha que estoy dando como senador de la República y que me he unido con el claro. presidente Andrés. ¿Y cuándo se va a hacer ello? esto ya? Bueno, está ya, Eso me gusta. ya está en análisis el dictamen. Para que en la reforma eléctrica se considere al litio a los minerales estratégicos uh -huh. y a las tierras raras. ¿Qué es eso de minerales estratégicos? Todo lo que se utiliza para las industrias automotriz, aeronáutica, aeroespacial, eh, tablets, computadoras, teléfonos uh -huh. celulares, lentes, uh -huh. este anteojos, cámaras, todo. Todo lo que va a suceder en la tecnología en los próximos 100 años va a llevar litio, tierras raras y minerales estratégicos. Y resulta que México tiene los yacimientos posibles más grandes del planeta. ¿Por qué los deben tener chinos? ¿Por qué lo debe tener Canadá? ¿Por qué no los aprovechamos nosotros? Claro. Esa es la trascendencia. La, el libro La Importancia del Litio... Estoy terminándolo, ya hoy eh, quedaron de darme el Domi y espero tenerlo en los próximos días para enviarlo a imprenta. Es un libro que está dedicado a eh, el desarrollo tecnológico de nuestro, de nuestro país. ¡Ay, está padrísimo! Mira, okay, traigo perfecto. aquí un, un Domi, es un borrador, ¿eh? Así wow. como te traigo, ya está, este de la pandemia, lo deseducaron. Este, ah. este es un Domi, porque ah. este ya viene en agua. Fue eh, en la pandemia de los edulcorantes, que ya. esta es una aportación a favor del cuidado de ver, nuestra salud. Déjalo ahí, déjalo ahí. Aquí a está. Ver. Y este es el otro. Ajá. Este este es mi primer, bueno, este es mi tercer hijo y Ajá. este es mi cuarto hijo. Este, Pero quiero decirte que estoy muy feliz. Este lo he presentado ya uh -huh. 63 veces en el estado ya. y es muy importante. Ahora ya viene Náhuatl. La cocolis mellitus es la diabetes mellitus, que es la segunda causa de muerte y que tiene sí. que ver con una serie de temas. Estuve en tu programa hablando del Así tema. Es. Este sí. ya viene en Náhuatl y lo presenté en Náhuatl eh, eh, la semana eh, que correspondió a el día eh, eh, internacional de la lengua materna uh -huh. aquí está en náhuatl, pero uh -huh. este es un domi uh -huh. ya está en imprenta, esperemos ya. que lo entreguen esta semana, y este es el primer borrador que tengo esta es la primicia ¿eh? Wow. es el primer borrador, tengo los permisos le pedí a Armando Echeverry que me hiciera, él es ingeniero eh, este, eh, es ingeniero en petroquímica y eh, le pedí, siempre me gustan hacer libros que tengan gráficas pues soy uh -huh. administrador público de profesión claro. Me gusta que, que tengan este Colones, pintura. el mapita sí. Claro. Entonces este es el borrador lo, lo voy a acabar de revisar Es un libro que llevo tres años trabajando ¿eh? okay. Y aquí ah. viene el link De las eh, 31 concesiones mineras Que se entregaron el 100% a empresas extranjeras De ahí la denuncia que hice Presenté ante uh -huh. la Fiscalía General de la República la denuncia contra quien resulte responsable por la venta de Bacanora Litium de Canadá a China sin que hasta este momento los va. mexicanos tengamos información de qué beneficio nos trajo a nuestro país. Esta parte de la reforma eléctrica que, Mira, de la que cual ves. se va a hablar esto sí estoy convencida al 100% yo creo que muchas personas también en la defensa del litio. Habrá otras cosas en donde, por ejemplo, Acción Nacional ¿no? es muy crítico, muy enfático, en donde dicen, eh, eh, si cerramos las, las fronteras comerciales de eh, todo lo que es el, la, el aporte energético, pues entonces nos estamos cerrando las puertas del mundo y está mal y bla, bla, bla. Sin embargo, este renglón de litio sí se me hace muy valioso. Así que está en nuestro poder de los conjurados, ¿no? La exclusiva de este libro. Nos invitas cuando sea. Claro, la claro, yo espero que en un mes. En un mes vamos a hacer la presentación ya del libro. Estamos en los últimos detalles, estamos cuidando todo lo que corresponde a la, a la publicación de un libro tan importante. Este sería el primer libro que se escribe sobre litio en México, wow, en, de esta, de esta eh, naturaleza. Es un libro de cinco capítulos, aborda la iniciativa que yo presenté, un antecedente histórico, y luego la iniciativa presidencial que rescata Toda la parte de los minerales estratégicos y la tierra y ¿El es que oro blanco del mundo? El oro blanco del mundo, una gran oportunidad para, grano, para, pensar, porque, para en pensar, pensar en grande. Wow. ¿Por qué para pensar en grande? Observen ustedes: 4.5 veces el valor de la deuda externa es lo que pudiéramos tener de litio en México. Esto equivale a 50 años de presupuesto. 50 años de presupuesto. No, bueno. porque esos 50 años de presupuesto no se traducen en hospitales, escuelas, carreteras, seguridad, puertos, aeropuertos? infraestructura, vías férreas, calidad de vida, programas para las mujeres, tecnificación del campo. Podemos como Rusia, como lo hizo, lo ha hecho Canadá con HD Hydra, que es una empresa del Estado canadiense que administra los segu las segundas reservas de agua dulce del planeta que tiene Canadá, o como lo hace China con el oro, que tiene los yacimientos más grandes de oro, o como lo hace eh, Francia y Alemania con la industria eléctrica y la industria automotriz ¿por qué en nuestro país no podemos pensar en grande? por eso claro. la importancia del litio en México para pensar en grande perfecto, a ver eh. Mm, dice, ay, ya, ya, híjole, ya se me juntó. A ver, voy a leer algunos, a lo mejor no leo todos, pero bueno, a ver, voy lo más rápido posible. Rodo Camacho, estoy totalmente de acuerdo, senador, como ingeniero geofísico, apoyo totalmente que los mexicanos tra trabajemos el litio. Dice, tenemos gente capaz para hacerlo. Eh, Miguel eh, Balbuena dice, te está mandando saludos. Tello sí. Rosas, dice, aliado de la verdadera 4T y apoyo del presidente de la República AMLO. Pasará la historia por defender los bienes de la nación, por amor al planeta. Es el soldado po poblano. ¡Vámonos, defensor de, de los bienes de la nación! Oye, Oye mí, Es el soldado poblano. A mí me, me bueno. encanta cuando me dicen que soy soldado. porque A ver, cuando alguien te ofende, querido, si es que es el soldado... ¿Qué no saben que un soldado se forma en el amor a la patria, en los valores de la soberanía, en el respeto a la nación, en la identidad con tu, con tu patria? El primer curso de formación de los militares es una formación que tiene que ver con valores. Entonces, a mí cuando me dicen, oye soldado, yo les digo, gracias. Gracias por decirme, soldado. Qué honor para mí. Ah, bueno, pues, un mira, soldado es el cama la patria. Claro, eh, Ivana Lomelí, El litio es un tema importante, pues su regulación traería grandes beneficios a los mexicanos. No hay duda que es una gran oportunidad para impulsar el desarrollo de nuestro país. Felicidades por sembrar esperanza en todo el territorio poblano. Eh, eh, Julián y Jiménez. En Puebla estamos bien representados por el senador Alejandro Armenta, quien muchas está defendiendo gracias. los recursos naturales de los mexicanos. Excelente trabajo. Adrián Hernández, senador, confiamos siempre en usted, reciba un cordial saludo gracias, desde bien. Santiago Momoxpan. Ah, Muy bien. Miguel Trujillo, muchas felicidades, señor eh, senador, por defender eh, con el litio a todos los mexicanos. Gracias, Miguel. Dice, eh, estamos muy orgullosos de usted, Kevin Marín, saludos, Kevin. excelente entrevista. Gloria FB, saludos y felicitaciones. Hola, Gloria. Este, eh, dice, 12 yacimientos para ser exactos hasta el momento, te está diciendo Miguel Trujillo. Sí, sí, sin duda. Bueno, en Puebla, en Sonora, en Zacatecas, en Baja California, eh, Baja California. Eh, en Puebla en también En Puebla, Puebla se estima que hay litio, se estima sí. que hay grafito. Okay. O sea, estamos hablando de varias minerales muy importantes eh, dice muchas felicidades por su libro senador mi admiración siempre para usted Jesús Pérez, saludos y defendamos el patrimonio de la nación Meredith Conrado este libro en Náhuatl es una maravilla acceso a la información para todos Eso. y todas dice qué bueno que usted sea precursor de la defensa del litio orgullosamente poblano Nolberto, así, Nolberto Antonio Excelente senador Armenta, vamos con todo para la recuperación de nuestra soberanía energética. Meredith Conrado, sin excusas para conocer sobre este mineral estratégico para México. Oscar Negrete, el senador que le dio el Ice Harmer político. No sé qué quiere decir, pero bueno. No sé, bueno, no sé, tal vez este se refiera... A a que de momento se me perdió la memoria, pero no, yo sigo siendo nacionalista y sigo siendo colosista, lo quiero decir, eh, lo he comentado en reuniones con Morena, okay. el propio presidente de la República ha hablado de Luis Donaldo Colosio, eh, cuando estuve eh, en el partido anterior siempre defendí las tesis colosistas y lo voy a seguir haciendo. Ok, Nadia Díaz, muy bien, Diputado Armenta, no es senador, eh. La, fíjate que las personas hay que entenderlo, no todos este, saben Ajá. cuando eres senador, diputado, pero es nuestra obligación informar. Somos nosotros los que tenemos claro. que informar. Estamos contigo, vamos con todo por la defensa del litio. Eso sí lo entendió súper, muy bien, Nadia, eso, es eso es lo más importante. Claro. Lo demás no importa. Son cargos que van y vienen. Y así es. ¿Sí así o no? Es. Los cargos duran eso, poco tiempo. Eso sí tiempo. lo sabes. Muy bien tú. Así es. Eso es cierto. Así es. Te está saludando desde Ma, eh, San Matías, Tlalancaleca. Tlalancaleca, cómo no, qué gusto saludarles. Armando Terrón, saludos Alejandro con todo, eh, con todo su amigo Armando Terrón Romero. Armando, un abrazo. Dice, eres una gran persona con ah, una gran humildad. Eres. A ver, Alejandro Armenta, eh, para cerrar esta entrevista, que ya nos alargamos y bueno, y todavía faltaron sí, varios temas, pero a ver, eh, no quisiera despedirte sin que dieras un mensaje, un criterio, un sentir acerca del Día Internacional de la Mujer, que es el día de mañana. Este, no He preguntado a muchos políticos, políticas sobre todo, acerca de pues, si hay que celebrar y cómo lo celebramos o cómo va a estar. ¿Tú cómo ves? esto el día internacional de la mujer se ha avanzado o no se ha avanzado es la pregunta que todos estamos obligados a hacer tú cómo consideras cómo ves la situación de las mujeres hay que analizar el tema de la igualdad de los derechos de las mujeres y de los hombres en un contexto integral contexto amplio y un contexto histórico en un contexto antropológico el hay una teoría en ciencia política que es la teoría del conocimiento esa teoría del conocimiento habla de la evolución del ser humano, del ser humano no del hombre y la mujer, uh -huh. el ser humano y habla de que el proceso de evolución inició cuando el objeto que es todo lo que hay alrededor fue transformado por el sujeto que es el ser humano el hombre se apropió de ese concepto de sujeto e hizo que la mujer fuera objeto entonces el sujeto es mujer y hombre. Hoy lo explicaba en una charla con las eh, mujeres. De esto habla Simón de Bombois, eh, Y tú sabes a qué me refiero, y tu audiencia, que es una audiencia abrevada lo sabe. La mujer es sujeto igual que el hombre en la relación de transformación de la naturaleza. En todo el proceso de evolución ha habido la dominación del hombre con respecto a la relación entre la mujer y el hombre. El empoderamiento de la mujer se da en el momento en que la mujer se concibe como sujeto y no como objeto. ¿De quién depende? De la mujer. En, en este momento de la mujer. ¿Qué tenemos que hacer? El, el Estado, los poderes públicos, tenemos que crear un marco normativo para darle ese empoderamiento. Que hemos logrado en el Senado de la República? Hoy, lo que te decía... Igualdad, equidad con respecto a la higiene de las mujeres. No tenían por qué pagar un impuesto por un tema que tiene que ver con su naturaleza. Hoy hablamos de los derechos laborales plenos para las mujeres que tienen trabajado, trabajos domésticos, que antes no tenían derechos. Hoy estamos hablando de una reforma a las leyes en materia de de género en los ayuntamientos. Hoy la mitad de las regidoras son mujeres y la otra mitad son hombres. ¿Sí? La mitad de los legisladores en los congresos locales son hombres y son mujeres. La mitad de los legisladores federales son hombres y mujeres. La mitad de las senadoras son hombres y mujeres. La mitad de los representantes en la administración pública, federal, estatal y municipal son hombres y son mujeres. Eso permite que la mujer entre al proceso de toma de decisiones porque tener un cargo tener una representación donde se toman decisiones tiene implícito este complemento Ahora, el hombre y la mujer son iguales no deben de ser iguales ante la ley pero no somos iguales porque el hombre y la mujer son complementos fisiológicos para garantizar la sobrevivencia de nuestra especie. Yo no estoy hablando en contra de la diversidad sexual, aclaro, pero mientras no exista un, eh, una célula eh, que sea un cromosoma y, un, y un, un, un óvulo y un espermatozoide que se, que se eh, haga en laboratorio, se necesita un espermatozoide de hombre y un óvulo de mujer para la reproducción. Entonces, ¿eso solo lo tiene un hombre o lo tiene una mujer? Entonces, bajo esa lógica, bajo esa lógica, el, el, el derecho que deben de tener los hombres y las mujeres deben de ser iguales ante la ley y diferenciados fisiológicamente. ¿Qué tenemos, qué tenemos como saldo todavía en deuda las mujeres? El tema salarial. Aún existe desigualdad con respecto a lo que gana una mujer en el mismo trabajo que un hombre. Aún tenemos saldos negativos en materia de salud hacia las mujeres por el don de la reproducción. Yo digo don porque tengo, tengo fe, ¿no? pero también podríamos hablar de un orden biológico. Pero en esa parte tenemos que luchar y en el tema de la justicia, la legalidad. Así es que esos son los saldos que aún nos faltan, pero sin duda... En el proceso de evolución, ¿qué tanto ha avanzado la mujer? Bueno, vayamos a la historia. ¿Quién me podría decir cuándo aparece el ser humano? Hace 2.5 millones de años apareció el ser humano, según los estudios. Entonces, si hace 2.5 millones de años aparece el Homo sapiens y antes el Homo erectus, y el Homo Sapiens inicia la edad de piedra, y luego la edad de los metales, y luego todo este proceso de evolución, hasta nuestros días, hasta la edad moderna, bueno, entonces hablamos de que los últimos 100 años, los últimos 100 años, de 2.5 millones de años en que ha aparecido, apareció el ser humano, han sido 100 años en donde el papel de la mujer apenas está recuperando algo que no tiene que ser una dádiva o una, o una compensación. La mujer debe ejercer sus derechos plenos. Ese es el tema. ¿Cómo los va a ejercer? Cuando sea objeto y se sienta... Perdón, cuando sea sujeto y se sienta sujeto. Eso lo dice Simón de Bomboa desde el siglo pasado. Entonces, ¿de, ¿de qué depende de todos? Uh -huh. Es un tema de todos, pero eh, creo que estamos viviendo una etapa muy, muy importante. Eh, la era del conocimiento acelera el empoderamiento de las mujeres y de los hombres. Esa es la parte, normalidad de derechos. Uh -huh. Yo estoy convencido de eso, ¿eh? Uh -huh. No tengo problemas con la misoginia, ni tengo problemas con eh, eh, las minorías, ni nada. Procuro ver las cosas de manera objetiva, con base en la ciencia. Oye, Alejandro, eh, le hice la misma pregunta a Ana Tere, eh? la, la estoy sacando a relucir porque, bueno, Mi amiga, la entrevisté, que le mando un saludo. La entrevisté respecto a esto, obvio, ¿no? Pues es una mujer. ...de las primeras... ¿no? En, ...en ejercer este, este este derecho... no, ...este gusto por la política... ...y fue de las primeras candidatas... ...mujeres en Puebla... ¿no? ...de las primeras luchadoras de derecha... ...en, en eso Puebla... ...eso es decir mucho... Ah, y ...eso es mucho que decir... ...entonces cuando yo le pregunto acerca de esto... ...bueno, ¿qué, qué, qué es lo que hace falta? ...y así comenta de que... ...bueno, sí todavía... ...hay eh, un patriarcado... ...dentro de la política pero que también las mujeres todavía no se la creen. Muchas veces se van eh, mucho por la victimez y, y, y cuando les llega estos puestos de poder, pues dices tú, hay que tomar decisiones. No toman decisiones. Esto, bueno, es una óptica femenina de alguien... Tú hablas de la, la sumisión verdad, en el poder, claro pero también lo hacen los hombres. Cuántos Exacto, hombres, cuántos sí. hombres. Eh, oye, por no hacer molest por no a molestar gacholes. al jefe. Eh, oye, eh, los cocodrilos vuelan sí, pero bajito. Sí. Y muchos hombres. Sí. ¿A qué hora entonces, es? Lo que usted la, te diga, te diga, señor pero, presidente. Pero ese es un tema que sí. tiene que ver con la dignidad. Uh -huh. Pero tiene que ver con hombres y con mujeres. Claro. No solo con mujeres. Ah, claro. Y entonces es decir, el ser humano cuando llega a estos puestos de poder es igualmente seducido, tanto Aro. por hombres y por mujeres en igual circunstancias. Sin duda. Pero necesitamos la sensibilidad de la mujer. Fíjate que hoy hablaban de un tema, tuve una reunión, un encuentro con mujeres y una experta en coaching femenino hablaba de la de lo femenino de los hombres. Y entonces decía, los hombres no le deben de tener miedo a su parte femenina, al contrario, la tienen que aprovechar. Uh -huh. Claro. Y es cierto, porque el hombre tiene parte femenina compasivo, y Compasivo, más... un claro. hombre compasivo, híjole, no hay nada más atractivo que un hombre compasivo, por ejemplo. Y, y es que en la política el, el tener sentimientos en el hombre se ve como debilidad, ¿no? Uh -huh. Nada que ver. Porque lo cortés no quita lo valiente. Uh -huh. De acuerdo. <risa> y entonces las mujeres, ¿qué es lo que tendrían que hacer? La mujer tiene uh -huh. que aflorar. En todo el sentimiento y emoción y todo. La mujer es lo que es, dicen dicen las mujeres hoy en un nervio que tuve. La mujer debe de entender que es lo que es, no lo que quiere ser. Es lo que es. Uh -huh. Es punto que ejerza sus derechos. Uh -huh. O sea, que se la crea pues. Oye, y ¿Qué? si quieren ir a manifestarse, que se manifiesten. Uh -huh. ¿Por qué nada más las manifestaciones tienen que ser de hombres? Ah, y entonces decíamos, hay un avance muy importante en la vida política, en los partidos, en los cargos de elección popular. Uh -huh. ¡Ojo! Y no tengo nada en contra de los, de los grupos empresariales. Yo veo poca representación de mujeres en las cúpulas empresariales. Y sí. veo poca representación de mujeres en los sindicatos. Uh -huh. ¿Cuántos líderes Cierto. sindicales mujeres ves? Ojo, yo creo que esa parte falta en gran medida. Pero bueno, es un proceso. Es un proceso. Pero bien por el papel que juegan las mujeres Perfecto. no es dádiva es una normalidad de acuerdo. Y más le vale y más nos vale a los hombres que podamos entender eso de acuerdo eh, coincido okay ya no dice el productor que ya llegamos a la hora bueno a ver rápido Cipriano Coyot muchas felicidades senador un gran líder eh, Silvina García, así es, ambos somos el complemento, te responde. María Teresa Rosas, muchas felicidades, senador, personaje político con mucho valor y líder único. Dice, así es, senador, aún tenemos desigualdad salarial y la seguridad para nosotras, ese es un tema sin duda, la seguridad. Sin, duda sin duda ok, pues senador Alejandro Armenta, muchísimas Oye, gracias por gracias, estar aquí vengo a explicar a detalle una vez por que terminemos favor. la parte final del libro y a explicar otros temas contigo si me permites, claro que sí muchas gracias Ale, a ti gracias a los conjurados, buenas noches muchas gracias por su compañía, soy Erika Rivero si te gustó esta entrevista Dale like y compartir, síguenos en nuestras redes sociales y échate un clavado al portal Los Conjurados. Buenas noches, besitos, bye.